Amigos, amigas televidentes, muy buenas tardes. Gracias como siempre por acompañarnos en la segunda emisión de su noticiero Ciudadano. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que nos ven a través de la señal de Tele Ciudadana, canales 48 y 49 a nivel nacional. Y a nuestros migrantes también un saludo y un abrazo fraterno. Ellos nos miran a través de www.elciudadano.gov.es y en nuestras redes sociales. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Iniciamos con la revisión de los titulares. Más de un millón estudiantes del régimen Sierra Amazonía regresan a clases desde hoy. Instituciones articulan acciones de respuesta ante inundaciones de antena. Avanza la socialización del proyecto de ley amazónica en varias provincias del país. Y en lo internacional, desactivan bomba en Alemania de la Segunda Guerra Mundial. La mañana de este lunes en la ceremonia de cambio de guardia de Carondelet estuvieron presentes los representantes del consorcio de gobiernos parroquiales del Ecuador, con Agopare, quienes llegarán a la Plaza de la Independencia para expresar su respaldo al gobierno del presidente Moreno. El día de hoy hemos, hemos venido aquí a la, a la Plaza Grande con miles y miles de líderes y lideresas del sector rural a decir al presidente Lenín Moreno que cuenta con nuestro respaldo para que siga trabajando en favor de los ecuatorianos y que siga uniendo al país. Bueno, nosotros consideramos que es un balance muy positivo lo que el presidente Lenín está haciendo, reuniéndose con todos los actores, nos está dando la apertura a las juntas parroquiales de una forma mucho más cercana. Consideramos que él está recogiendo el sentimiento de todos los ecuatorianos, especialmente los habitantes del sector rural. Estamos trabajando ahorita el tema del presupuesto de los gobiernos parroquiales, Créditos no reembolsables con el Banco del Estado, va a haber la entrega de vehículos para las juntas parroquiales y maquinarias agrícolas para apoyar a la parte eh, de los campesinos que labran la tierra y que mucho aportan al desarrollo del país. Que Tenemos que seguir unidos los ecuatorianos, ecuatorianas, los campesinos, tenemos que seguir luchando por las causas justas. No importa que no tengamos poder político, pero con la justicia, con el apoyo de todos los ecuatorianos y de la manera solidaria que nos van a apoyar las personas de la gente urbana, vamos a sacar adelante y vamos a hacer que el Ecuador profundo también, salga adelante y que tengas obras de infraestructura y que tenga obras dignas para que todo nuestro entorno crezca al igual como están creciendo las ciudades. El desbordamiento de cuatro ríos en la ciudad de Tena, provincia de Napo, por las fuertes lluvias activó el estado de emergencia de esa localidad. Según el Comité de Operaciones de Emergencias, 500 personas resultaron afectadas. Este es el escenario que dejó el desbordamiento de los ríos Tena, Pano, Misawallí y Colonzo como consecuencia de las intensas lluvias que cayeron la noche del pasado sábado en Tenanapo a partir de las 21 horas 30. Según las primeras evaluaciones del Comité de Operaciones de Emergencia, ocho barrios se inundaron y unas 500 personas fueron afectadas, por lo que el COE resolvió declarar emergencia cantonal en salud, educación e infraestructura. El agua arrastró electrodomésticos, cultivos, especies menores, entre otras cosas que se encontraban a su paso. Además, cobró la vida de una persona. El Coliseo Mayor de Tena y la Federación Deportiva de Napo sirvieron como albergues para decenas de familias que desde la noche del sábado fueron evacuadas. Personal del gobierno autónomo descentralizado gat se trasladó a los albergues provisionales llevando ropa y cobijas para los niños y sus padres, mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social apoyó con colchones. Para salvaguardar la integridad de los niños en etapa escolar, el Ministerio de Educación informó que las clases Centena se suspenden por 48 horas. Asimismo, las autoridades de la Universidad Regional Iquiam resolvieron suspender sus actividades por el mismo periodo.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 Cambiamos de tema. Hoy se realizó la inauguración del año lectivo 2017-2018 de la Sierra y Amazonía en el Colegio Mejía de Quito. El presidente de la República, Lenín Moreno, presidió el acto inaugural. Era un orgullo, lo es y lo será, ser integrante del Colegio Mejía, del Patrón Mejía. Hoy me han invitado para inaugurar aquí el año, el año lectivo de la Sierra y la Amazonía.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 Muchos más conocimientos que los viejos, pero la experiencia hay que respetarla, hay que respetarla. Ustedes en la vida van a aprender el porqué. Y la confianza en la educación fiscal es cada vez mayor en el Ecuador. Según datos del Ministerio de Educación, en este nuevo año lectivo existen más de 134 mil nuevos inscritos.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 Que el gobierno de China está dispuesto a establecer un mecanismo de cooperación con Ecuador para combatir la pesca ilegal. Inicio de espacio promocional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 Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía. Les contamos ahora que el director de la Agencia Nacional de Tránsito y el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico analizaron los siete proyectos de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial que reposan en la mesa. Los temas sobre modalidades de transporte, sanciones administrativas, así como las competencias de tránsito de los municipios fueron parte de la evaluación. Las modalidades de transporte y sanciones económicas son aspectos que contemplan los siete proyectos de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que reposan en la Comisión de Desarrollo Económico desde el 2016. Según su titular, Esteban Albornoz, las iniciativas buscan cubrir ciertas necesidades insatisfechas de los ciudadanos. Hay necesidades de los ciudadanos y tenemos que dar respuesta. Las leyes tienen que ser dinámicas en función de las necesidades de los ciudadanos. En este contexto, el director de la Agencia Nacional de Tránsito, Pablo Calle, dijo que los ciudadanos, al no ...contar con un servicio de calidad, optan por los conocidos ejecutivos de puerta a puerta... ...que incluso cuentan con servicios de contratación a través de aplicación de celular. Estos nuevos servicios surgen por la falta de, de un servicio adecuado... ...ya sea porque no existe cobertura o porque la calidad del servicio no es la más adecuada. Ambas autoridades también consideran necesario que las reformas aborden propuestas... ...sobre la revisión vehicular y recuperación de puntos. Y Hay opciones para recuperar puntos, creo que eso debe optimizarse, creo que hay que premiar también eh, el buen uso que hacen eh, los que manejan el transporte. Evidentemente lo que sí existe, una evidencia clara y contundente es que hay mucho más accidentes en aquellos lugares, o, perdón, con aquellas unidades, aquellos vehículos públicos y particulares que no han tenido una revisión técnica vehicular. En los próximos días la mesa legislativa prevé recibir a los proponentes de las iniciativas, así como también de diferentes actores sociales. avanza la socialización del proyecto de ley amazónica en varias provincias del país. El aspecto económico continúa siendo el eje del debate durante los encuentros, respecto de lo cual ya se anuncian posibles soluciones. El vicepresidente de la Mesa Legislativa de Biodiversidad, Geoffrey Poma, anunció que ya existen consensos para el tratamiento de la asignación de recursos que contempla el proyecto de ley para la Amazonía. Según recuerda, la ley 010 establecía la asignación de un dólar por barril de petróleo. La propuesta sería, según Poma, el incremento anual. Nosotros consideramos de que ojalá sea todo, si es que no hay todo lo que se está planteando, que puede ser una duplicación del dólar a dos dólares, que pueda ser gradualmente, que vaya creciendo año por año, pero que haya señales de que se inyecte dinero a la Amazonía ecuatoriana. Un porcentaje que no deberá tener variaciones, dijo en cambio el asambleísta Fernando Callejas, pues aseguró que una de las salidas más óptimas y viables es que la región reciba el 2%. Y 2% del valor del, del barril, este rato, este momento, como el barril del petróleo está en alrededor de... 40 dólares no pueden recibir menos de un dólar. En cuanto a la proforma presupuestaria 2018 ya hay expectativas desde la Amazonía. Según el asambleísta Poman, el presupuesto debe constar la asignación para la región amazónica. He planteado yo al Ministerio de Finanzas que nosotros estamos trabajando en paralelo a esta ley. Y que tienen que ya ir contemplando los recursos porque la misma va a requerir un financiamiento para asignación a la, a la Amazonía. Dichos recursos, según el asambleísta Callejas, deberán tener un tratamiento especial. Y que van a ser manejados por los, las autoridades amazónicas, tendrán que priorizar aspectos ecológicos y ambientales, que es lo justo. Según información de la Comisión de Biodiversidad, el informe para segundo debate estaría listo a finales de septiembre.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 Alrededor de 2.000 jinetes de varias localidades del país desfilaron por las calles de Sangolquí. En Sangolquí, Cantón Rumiñahui, se desarrolló la fiesta del maíz y del turismo. Estas festividades convocan a miles de personas para disfrutar del tradicional Paseo del Chagra. Alrededor de 2.000 jinetes provenientes de Rumiñahui, Cayambe, Riobamba, Mejía, Amaguaña y otros puntos del país desfilaron este sábado 2 de septiembre por las calles de la ciudad. El vestuario tradicional de Unchagra consta de zamarros, ponchos y sombreros. Los visitantes además pudieron observar las danzas tradicionales de unos 30 grupos que mostraron coloridos vestuarios. Esta actividad es uno de los principales atractivos de la fiesta del maíz y del turismo, que se celebra cada año entre fines de agosto e inicios de septiembre. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano.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 y en el ámbito internacional les contamos que Corea del Norte anunció como exitoso el ensayo de una nueva bomba, la más potente a la fecha mientras que en Alemania desactivaron una bomba de la Segunda Guerra Mundial Revisemos estas y otras noticias en el siguiente resumen Corea del Norte efectuó su sexto ensayo nuclear el domingo, el más potente hasta la fecha. Al mediodía del 3 de septiembre, nuestros científicos nucleares en las instalaciones de pruebas nucleares del norte de nuestra nación llevaron a cabo exitosamente una prueba de bomba de hidrógeno con uso de un misil balístico intercontinental. Las agencias geológicas extranjeras habían detectado inicialmente un movimiento sísmico de magnitud 6,3 cerca del principal sitio norcoreano de ensayos nucleares en Ri. Según los especialistas surcoreanos, la potencia del temblor fue entre 5 y 6 veces mayor a la del último ensayo nuclear de septiembre de 2016. Tokio confirmó poco después que se trataba de un ensayo nuclear que calificó de inaceptable. <risa> si podemos detener el acto imprudente de Corea del Norte y el acto que amenaza la paz mundial, depende de la cooperación y solidaridad de la comunidad internacional. <risa> Con la sociedad internacional debemos encontrar una manera fuerte de castigarlos y hacer que sea inevitable que renuncien a sus armas nucleares. China condenó la prueba y activó un plan de emergencia para controlar el nivel de radiación a lo largo de su frontera con Corea del Norte. El presidente estadounidense Donald Trump sentenció a través de Twitter que las acciones norcoreanas siguen siendo muy hostiles y peligrosas para su país. La Casa Blanca anunció una reunión del equipo de seguridad nacional y nuevas sanciones contra Pyongyang la bomba de la segunda guerra mundial que tenía en vilo a la ciudad de frankfurt ha sido desactivada los artificieros han logrado neutralizar los tres detonadores de esta bomba de casi dos toneladas que no llegó a explotar al tocar tierra y que según el rotativo alemán bild contendría cerca de 1400 kilos de material explosivo el artefacto fue descubierto durante las obras de construcción en el barrio de westend cerca de la universidad el problema no era solo sacar el dispositivo de encendido sino también los detonadores en este caso todo ha salido muy bien porque el equipo ha hecho un trabajo fantástico. Unas 70.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares este domingo debido a la desactivación de la bomba sin estallar. De acuerdo con los datos de la policía ha sido necesario evacuar un radio de casi un kilómetro y medio. ¿Está preocupado por la bomba? No, confío en los especialistas. La ciudad de Frankfurt, que ha vivido una evacuación masiva sin precedentes desde 1945, vuelve poco a poco a la normalidad. Este espacio dedicado a grandes ferias comerciales había sido preparado para acoger a los afectados en la mayor operación de este tipo en los últimos 70 años en Alemania. Los bomberos de Los Ángeles controlan ya el 30% del enorme incendio que desde el viernes arrasa la zona norte de la ciudad. Más de mil efectivos luchan contra las llamas. La lluvia y las bajas temperaturas han permitido la reapertura de las carreteras de la zona y la vuelta a casa de las 700 familias que habían sido evacuadas. Las temperaturas seguirán bajando en los próximos días y esto es una buena noticia. También aumentará la humedad. Hemos realizado grandes progresos y seguiremos trabajando para controlar se trata del mayor incendio que ha sufrido la ciudad de Los Ángeles respecto a la extensión de la zona afectada, unas 2.400 hectáreas. Tres casas han sido destruidas por las llamas y una cuarta vivienda ha resultado gravemente dañada. Las tropas de Damasco a 10 kilómetros de ez-Zor, Con la ayuda aérea de Rusia, el ejército sirio avanza en su ofensiva para liberar la capital de la provincia homónima en el este del país. La mitad de la ciudad está en manos del régimen, pero asediada desde 2015 por el llamado Estado Islámico, que controla otra porción y numerosas localidades en la zona. La ONU se inquieta por los civiles atrapados. Tiene que haber una manera de sacarlos de allí. Los que quieran huir deben poder hacerlo en seguridad y las operaciones deben realizarse de acuerdo a las leyes internacionales para proteger a los civiles que se queden. Incluso si los combates continúan, la población civil tiene un estatus que le protege y las fuerzas en conflicto tienen la obligación de no atacar a los civiles y protegerlos. El ejército sirio se aproxima al enclave asediado desde Homs y Raqqa. En las últimas horas, las unidades gubernamentales y sus aliados han reconquistado los campos petrolíferos de Al-Harata. Amigos, amigas televidentes, de esta manera llegamos a la parte final de la emisión central de su noticiero Ciudadano. Le despedimos a nuestra compañera Yajaira Escudero, quien realiza la interpretación de lengua de señas. Mi nombre es Luis Andrade, más noticias hoy a las 7 de la noche. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Ciudadana.